¿Cómo debería empezar esta mierda? Em, hola. Bienvenidos a una nueva historia de su estimado H.F. Como habrán notado es otro crossover de Out. Sí, no puedo parar de darle Power Ups a Eren. antes de continuar un par de aclaraciones. Si vienen de Attack on Venom, no se preocupen, esto no lo va a reemplazar. Sigo siendo nuevo en escribir fanfics. Si tienen alguna crítica o sugerencia, les pido que lo pongan en una review. Sin más que decir, a la historia. Base satelital plomera, órbita terrestre, año 2037. Los plomeros. Una institución extraplanetaria dedicada a mantener la ley del orden interestelar peleando contra innumerables amenazas que varían desde tiranos, conquistadores y terroristas hasta simples ladrones de poca monta. Dentro de la base se encuentran trabajando dos de las personas más importantes dentro del universo conocido. El gran héroe Ben 10, portador del Omnitrix, última versión del Omnitrix, capaz de convertirse en cualquier especie del universo, permitiéndole ser un intermediario en cualquier conflicto entre especies. A su lado, o más precisamente, sobre la mesa frente a él se encontraba Asmut, el primer pensador, el ser más inteligente en el universo, pese a que diga que solo lo es en cinco galaxias y creador del Omnitrix. La nueva versión del Omnitrix está lista, solo falta el candado genético para que solo tu hijo sea capaz de utilizarlo, explicó Azmuth el héroe, mirando a su última creación. Sigo pensando que sería mejor un diseño más compacto. El nuevo modelo de Omnitrix es una copia a carbón del modelo que él recibió hace 32 años. ¿Qué puedo decir? Dijo Ben con una sonrisa, me gustaba el diseño. Si bien le gustaba el diseño que él mismo creó, siendo este un par de muñequeras para cada raso, el diseño original lo hacía sentir nostálgico. El Alban suspiró con cansancio, se notaba que ya habían tenido esta conversación. Como quieras, al menos el espacio extra me permitió implementar más funciones experimentales. El reloj al fin dará la hora. Romeo ven ganándose una mueca de Asmut. El nuevo Omnitrix poseía todas las funciones creadas por Asmut, además de poseer funciones extras y actualizaciones a las antiguas. Sí, el objeto más poderoso del universo será capaz de en el paso del tiempo, respondió exasperado el creador. Muy bien, antes de activar el cantado, lo mejor sería una prueba no crees? dijo Ben con una sonrisa infantil. La idea de probar el nuevo Omnitrix lo golpeaba con una gran nostalgia. Benjamín, tienes más de 40 y sigues actuando como un niño 10, respondió Asmuth matando la alegría de Ben. Aguafiestas, murmuró mientras se sacaba el Omnitrix. Las muñequeras se agrandaron permitiéndoles desprenderse de su brazo. Una vez fuera se achicaron lo suficiente como para caber en el bolsillo. Tomó el Omnitrix y lo a su brazo izquierdo, el reloj se unió automáticamente a Ben. La luz verde del Omnitrix de amarillo, azul y rojo, usuario aceptado. Venis una mueca, la voz mecánica no me convence, se quejó, la voz se adapta al usuario, aclaró el pensador, analizando datos biométricos del usuario. SSSKKK, usuario analizado, no se encontró ninguna corrupción en el código genético, la voz cambió para ser la de Ben. Ben sonrió satisfecho ante el cambio. Ahora veamos, Ben pensó un momento acercando el Omnitrix a su cara en modo sigilo. El Omnitrix tembló mientras su apariencia cambió para emular un reloj de muñeca normal. El Omnitrix puede transformarse en cualquier accesorio de muñeca para camuflarse con el entorno, siempre y cuando siga apretado al brazo, explicó a Desactiva Desactiva modo sigilo el reloj les apareció para revelar la verdadera forma del Omnitrix. "Esto es increíble", dijo Ben, contento de que su trabajo diera frutos. "Activa el modo entrenamiento, código C1". La luz verde del Omnitrix parpadeó, su dial comenzó a pasar entre más de un millón de las formas alienígenas seleccionando 10 para su entrenamiento. "Modo entrenamiento activado. 10 formas de vida activas. 1-00-912. almacenadas. Omnitrix, ¿qué funciones están bloqueadas?", Ben preguntó al dispositivo. "Las siguientes funciones se han inhabilitado. Control maestro, autodestrucción, mezcla de material genético. ¿Qué funciones siguen en uso? Las siguientes funciones están habilitadas. Transformación del usuario en especies almacenadas, límite de tiempo de transformación, análisis genético, absorción de material genético, reparación de material genético corrupto y salvaguardado del material genético corrupto. Um, parece que funciona bien. Ahora quítelo, necesitamos poner el candado genético. Ben suspira muy bien, muy bien. Activa inyección del usuario código A113. El Omnitrix se separa de la muñeca de Ben. Ben cambia el Omnitrix por el biomnitrix, dejando al primero en el contenedor circular. Asmul se acerca al contenedor con un cable, el cual conecta a su costado. Del otro lado del cable se encuentra una computadora albante. Asmuth procede a oprimir algunos de los botones del aparato, dando lugar a una barra de carga que muestra el tiempo necesario para activar el candado genético. Será mejor que nos retiremos, el Omnitrix deberá estar listo para mañana. Dijo el galván mientras saltaba de la mesa. Una vez fuera ben le habla habla avión Biomirix activa el modo de seguridad de la base, código Omega 104. Las luces de la habitación pasaron de verde a rojo, mientras las puertas se cerraban herméticamente, un campo de fuerza se proyectó fuera de la puerta, permitiendo que solo aquellos con acceso maestro de la base pudiesen entrar. dos horas después, la base ahora se encuentra a la sombra de la Tierra. Un hombre adulto albino de aproximadamente 30 años se encuentra vigilando el satélite desde su propia nave pequeña. Dicha nave se encuentra imbuida en un metamorfo galvánico rojo. Estas figuras eran ni más ni menos que Albedo, el galbante forzado a vivir en la piel de Venternison, y Maguar, el metamorfo corrupto. Sabía que fue una buena idea buscar esa fuente de energía anómala en el nudo, y dijo el albino al su firma energética es casi ilimitada e imposible de localizar por medios convencionales. La cabeza del mecamorfo se materializó desde el techo de la nave. Se siente raro, Revela, incluso dijo este me agrada", dijo con júbilo en su voz. El orbe hipercondensado en el centro de la nave vibró como si supieran que hablan de él. Discutiremos su naturaleza en otro momento, por ahora, el albino se volteó en su asiento y comenzó a jugar con el panel de control de su nave. Es hora de teleportarnos al interior del satélite. En una explosión de energía roja, la nave desapareció de su punto fijo frente al satélite para aparecer en la habitación con el Omnitrix. Inmediatamente, las alarmas del recinto sonaron sin cesar, advirtiendo a todo el personal sobre el peligro inminente en el que se encuentra la base. Un mini ejército de plomeros se movilizó en dirección a la recámara desde donde se originó la alarma, mientras el mecamorfo salto de la mini nave directo a la computadora almánica, destruyendo el avance de la carga. Al mismo tiempo, la nave se vio destruida al separarse de Maguire. Lo único que se sobrevivió fue el orbe energético, el cual casi toca el piso al caer antes, de formar un campo antigravitacional, permitiéndole flotar en el sitio. Albedo miró esto con curiosidad. Eso no había pasado antes, dijo intrigado. ¿Acaso lo acabas de aprender? Le pregunto al orbe flotante, el orbe brillo más fuerte de lo normal por un segundo antes de volver a la normalidad, Alberto lo tomó como una respuesta y se dirigió a metamorfo. ¿Ya terminaste con eso? Le pregunto, Asmuth fue lo suficientemente listo como para poner medidas contra metamorfos, detuve la carga de Ann, pero la cápsula está cerrada. Antes de que Albedo pudiese responder, la puerta de la habitación estalló permitiendo que los glómeros entrasen. Han entrado en una base plomera de alta seguridad. rindanse ahora o nos veremos obligados a usar fuerza letal, uno de los glómeros advirtió. Me temo que eso no está en los planes, dijo Albedo con calma. Maguire, deja eso y encárgate de ellos. Tras decir eso, el galván corrió detrás de una de las mesas, dando inicio a la pelea. El mecamorfo saltó hacia los glómeros, los cuales comenzaron a disparar. El plasma pasó por su cuerpo como si nada, permitiéndole caer en uno de los blásters de los glómeros, asimilando su tecnología, Maguire se reforma a su forma bípeda, materializando blásters en lugar de manos, disparando con precisión mecánica a cada uno de los glómeros. Cuando los haces de plasma de Maguire atravesó sus caños, las heridas se evitando el derramamiento de sangre. Albedo, mientras tanto, se de liberar el Omnitrix de su protector, más plómeros se acercaban al perímetro, alargando la batalla, mientras eso pasaba, Ben por fin llegó a la base, dirigiéndose en dirección al Omnitrix transformado en XLR8, antes de que la masacre continuase, Ben, ahora convertido en feedback, ataca a Maguar salvando a los plómeros restantes, huyan de aquí, llamen a cualquiera que pueda soportar plasma y caliente. dijo serio a los plómeros. una vez se fueron, Ben se dirigió a los villanos frente a él, vaya, vaya el duro de rojo ataca eh, feedback bromeó con sus enemigos, Albedo, mira qué alto estás, no te veo desde eras de este tamaño, dijo mientras marcaba su torso, no te cansas de hablar nunca verdad Tennyson? Pregunta, pregunta pregunta Albedo nope. Respondió el héroe. ¿Ustedes no se cansan de perder? Maguarreño saltando hacia él. Ben cambió a una fusión de Upgrade y Feedback. Una vez Maguar lo tocó, trató de asimilarlo solo para ser superado por el poder combinado del mecanorfo con Dutroy. Mientras la pelea se desarrollaba, el orbe comenzó a moverse por sí solo hasta el panel de control en la habitación. Al tocarlo, la energía en la base comenzó a drenarse causando que las luces de la nave parpadeasen sin control. Fue en ese momento que Ben fue consciente de orbe, reconociendo el al instante. Pero ya era tarde para hacer cualquier cosa, porque el orbe comenzó a temblar, explotando en rojo, permitiéndole tomar forma. Finalmente gritó con una voz agitada: soy libre otra vez. Alpa fue lo único que dijo Ben, polarizado ante la presencia corrupta frente a él. Hermison, supongo que esta es tu realidad, ¿no? El ser de se afirmó eufórico de volver a la existencia. Parece que Maguare tenía razón, eres más que simple energía. Dijo Albedo impresionado. O oh, soy mucho más que eso. Para sorpresa de todos, Alpa saltó hasta Albedo, forzándose a sí mismo a entrar en el estabilizador de Albedo. ¿Qué estás haciendo? Gritó el galvan, asustado, retiro al suelo mientras se retorcía, viviendo un nivel de dolor como no había sentido nunca. La energía de Alpa corría por sus venas, escapando por cualquier oficio de su cuerpo y creando nuevos destrozando piel y carne. El estabilizador de Albedo estaba trabajando en estabilizar la energía. El rojo nudo la sala. En el medio de todo estaba Albedo. Sus ojos irradiaban luz roja, su brazo izquierdo ya no estaba, reemplazado por un brazo de energía para Su ropa ahora rasgada, repleta de agujeros donde la energía salió. Ben solo podía ver con horror en lo que su reflejo genético se había convertido. Toda esta energía, este poder. Su voz, ahora rasposa, se oía doble. Je, ja, ja, ja, ja, ja, ja, su risa sacudió a Ben en lo más profundo de su alma. Me siento sobrecalado, soy intocable. Mientras tanto, Maguire se reformaba. Albedo, ¿estás bien? Pregunto preocupado Ben. verlo es el pasado que Somos Overload, respondió el renacido villano. En ese momento, Overload reconoció a la forma amorfa de Maguire tratando de reformarse. No, no estamos completos. La inestable forma de Overload se transportó a una velocidad increíble. al Metamorfosa caído, inmediatamente, Maguire saltó al brazo de Overload de forma instantánea en un intento desesperado para sobrevivir. El Metamorfo se fusionó con Overload, convirtiendo al trío villano en una inestable amalgama. El ego se lanzó a la acción cruzando sus brazos a Ben se transformó en su fusión más poderosa. atomic X disparó un rayo de energía pura a Overload, pero este se teletransportó a un lado de Lomitrix gracias a que Maguire había asimilado la nave antes. No, usted, Importa lo que hagas, no puedes detener. ¿Au? La fusión fue incapaz de terminar, puesto que la boca de Alredo se inundó de sangre forzándole a toser. Somos inestables ahora, pero el Omnitrix lo solucionará, dijo agarrando la carcasa. Overloano. Leído a Omnitrix cuando el villano tocó el protector. Advertencia, sujeto desconocido intentando robar el Omnitrix. Iniciando medidas de seguridad, de la carcasa, una hora de energía Impactó el cuerpo de Oberloa, sobrecargando su ya inestable cuerpo. Ah, la bestia grito de dolor, en un intento primal por la supervivencia, la criatura comenzó a cargar su energía para teletransportarse lo más lejos posible del satélite. Sin embargo, gracias al contacto con la fuente de su dolor, la energía solo se acumulaba, haciéndolo incapaz de desaparecer. El héroe solo podía ver cómo la energía se acumulaba, incapaz de acercarse. Finalmente, la energía fue demasiada, una enorme explosión voló la habitación, abriendo un agujero al costado del satélite, los restos del cuerpo de Albedo flotaban en el frío vacío del espacio, los nanites que formaban el cuerpo de Alpa fueron totalmente desactivados o destruidos, en de no encontró nada. De no ser que se encontraba en su forma de Atomic x Benjamin había sufrido del mismo destino. El Ben tendría que buscar un nuevo regalo para su hijo. Distrito Sigansina, interior de Muro María, año 845. Ya era tarde, y Eren lo sabía. Sería mejor que entrase a casa antes de que su madre notara su ausencia. Sin embargo, Eren no se movió. Permaneció sentado, admirando el cielo estrellado y su infinita belleza. La calma de aquella noche fue interrumpida por un resplandor rojo en el cielo, seguida de un sonido ensordecedor. El niño vio como lo que él solo podía describir como un pedazo del cielo desprendido, dirigiéndose en dirección al bosque de la cercanía. Ignorando el sentido común, que le decía que lo ignorase, él decidió aventurarse a la arboleda, deseando investigar el fragmento del cielo. Aquí está, la nueva historia. Un sobre con Ben 10. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué consecuencias tendrá el objeto más poderoso del universo en un mundo subdesarrollado? ¿Qué acciones tomarán los habitantes del universo de Ben 10? Descúbralo en el siguiente capítulo de NotCap Big U. Estoy empezando esto el mismo día que el cap anterior XD, no lo terminaré hoy, pero bueno, primero quiero aclarar que voy a usar los nombres en inglés de los aliens. ¿Por qué? Porque se me cantan las bolas. Segundo, si quieren saber los aliens que le voy a dar a Eren vayan al final del capítulo. Pero bueno, lo de siempre, el cap está abajo. Capítulo 2. Y fueron 11. Distrito Shigansina, interior del muro María, año 845. Luego de ver lo que el catálogo como el pedazo de cielo, Eren se dirigió hacia el bosque, estando seguro de que el objeto había caído allí. Mientras se movía, el niño de 10 años se adentraba en el bosque, logró apreciar el camino de destrucción que había causado al impactar con la moneda. Los árboles estaban totalmente destruidos, y los que no lo estaban tenían agujeros casi perfectos quemados en la corteza, lo cual nos lleva al siguiente punto. Lo que solía ser una noche fresca, se había convertido en un calor abrasador a medida que se acercaba al objeto. Eren, ahora sudando como cerdo, por fin había encontrado el cráter causado por el impacto de lo que ahora podía ver era una esfera casi perfecta. Sin dudarlo, ya sea por pura curiosidad o un instinto suicida, el niño saltó al cráter para investigar más de cerca. ¿Qué es esto? Se preguntó a sí mismo, acercando la mano a la esfera. Fue en ese momento que la esfera colorida, abriéndose de par en par, mostrando lo que él solo podía describir como un basalete extraño en todo su esplendor. Tras saltar un poco, más por sorpresa que por miedo, el niño acercó su mano izquierda con intención de tomar el dispositivo. Inesperadamente, el objeto salta a su muñeca, aferrándose a su piel. Error. Candado genético corrupto. Analizando nuevo usuario. Eren saltó ante la extraña voz monótona proveniente del dispositivo. Asustado, el niño gritó a la muñequera. QTRS, Analizando datos biométricos del usuario. Ssssss. Usuario analizado. Eren se sorprendió al oír su propia voz surgir del dispositivo. Advertencia. El código genético del usuario se encuentra corrupto. Se recomienda reparar el daño. ¿Desea reparar? No entiendo lo que quieres decir dijo el niño tanto exasperado como asustado error discrepancia entre los protocolos de protección y los deseos del usuario desea crear una copia del código genético del usuario antes de reparar no lo sé respuesta inválida desea crear una copia del código genético del usuario antes de reparar cansado de no tener respuestas el niño aceptó sí comando aceptado dijo el dispositivo el dial en forma de reloj de arena se abrió revelando la forma de un rombo creando copia genética la luz verde que irradiaba del dial fue reemplazada por una luz amarilla el rombo ahora amarillo giro a máxima potencia una vez se detuvo la luz volvió a verde copia genética creada dijo la voz iniciando reparación del código genético Eren pudo sentir como una descarga de energía pura inundaba su cuerpo, sin embargo, en lugar de sentirse invasivo, se sintió cálido. Todo lo que podía ver era verde, mientras el Omnitrix reescribía sus células, borrando las variantes genéticas de su ADN. Todo esto en el lapso de un segundo. Una vez terminado el proceso, Eren se sintió extraño, como si una parte de él hubiese desaparecido. Sin embargo, no era una sensación negativa, más bien, fue como quitarse un peso de encima. Código genético reparado, el usuario posee perfecta salud física. Los protocolos de entrenamiento están activos, el usuario puede hacer cualquier pregunta relacionada con el Omnitrix. Esto logró aliviar a un poco a Eren, feliz de al fin poder obtener respuestas, como una respiración profunda. ¿Qué eres? Soy la inteligencia artificial del Omnitrix Eren, no tenía idea de que era una inteligencia artificial, sin embargo, el nombre se explicaba solo. Decidiendo dejar eso como una pregunta para más adelante, Eren continuó, ¿Qué es el Omnitrix? El Omnitrix es una pieza de tecnología nivel 20, le ofrece al usuario la capacidad de convertirse en un sinnúmero de formas de vida alienígenas. Eren seguía sin entender nada, ¿Qué es una forma de vida alienígena? El término vida alienígena se refiere a un tipo de vida que pueda existir fuera del planeta de origen del usuario y que no se haya originado en el mismo. La voz del Omnitrix comunicó de forma monótona. Esto no estaba funcionando, cada respuesta le traía más preguntas, cada una más complicada que la anterior. Vida en otros planetas, la existencia de otros planetas, tecnología más allá de su entendimiento, civilizaciones imposibles, entre otras imposibilidades que escapaban su comprensión. En un intento de mantener la calma, el niño decidió enfocarse en el dispositivo en su posesión. ¿Por qué fue creado el Omnitrix? El Omnitrix posee tres funciones primarias. La primera es funcionar como un arca universal capaz de albergar el código genético de cualquier especie mientras mantiene la información cultural de cientos de planetas. Fue entonces, cuando la verdad golpeó a Eren, existían miles de especies en el universo, cada una de ellas con su propia historia y cultura. Hasta hace menos de una hora, el océano era el concepto más alienígena del que podía pensar, su mayor límite eran las paredes. Ahora, sin embargo, el universo era enorme, y su propio planeta era su límite. El niño se sintió pequeño. Trago saliva antes de continuar. ¿Cuál es la segunda? La segunda función es convertir al usuario en un emisario de cualquier especie, permitiéndole ser un pacificador para cualquier conflicto. Todo esto con la finalidad de traer paz en el universo. ¿Qué hay de la tercera? Ayudar. La simpleza de la última función nos sorprendió, mientras las demás cosas que dijo Evolucionarete eran conceptos en su mayoría nuevos y extraños, este último era completamente mundanos. ¿Puedes detallar más eso? El portador de la primera versión del Omnitrix era totalmente ajeno a sus directivas primarias, por lo tanto, lo utilizó para ayudar a la gente de cualquier manera posible, ya sea derrocando a personas dispuestas a herir a los demás u optando por un enfoque diplomático de ser posible. Ok, dijo Eren, hablando la palabra como se usa el Omnitrix. Para utilizar el Omnitrix, oprima el botón cuya luz sea prominente. Dicho esto, el botón más cercano al cuerpo de Eren se iluminó intensamente, con ligera vacilación, Eren lo presionó. El dial se levantó, produciendo un sonido característico. Eren vio como el dial mostraba la silueta de lo que suponía era un alien. Oprima el dial para transformarse en el alien seleccionado. Eren cumplió con las instrucciones del Omnitrix presionando el dial. Inmediatamente, se vio envuelto en la misma luz verde de antes. Sin embargo, esta vez sintió como su estructura ósea se estiraba, sus músculos se tensaban y su piel se estiraba. Pelaje azul y negro se manifestó, cubriendo cada centímetro de su piel. Al terminar la transformación, Eren notó que sus sentidos se veían amplificados. Las cosas se movían ligeramente más lentas, podía ver más lejos y a mejor calidad. En lugar de sentirse abrumado con el estímulo sensorial, se sentía como si fuera natural. "¿Qué es esto?", dijo Eren, dándose cuenta de que su voz también había cambiado al transformarse. "Actualmente eres un ya del planeta Charibras. Nombre clave", Fastrack dijo el Omnitrix desde su pecho. "¿Nombre clave?", preguntó el niño, mirando hacia abajo. "Cada transformación posee un nombre clave para facilitar su memorización", respondió Leia. "¿Y qué puedo hacer como Fastrack?" Pregunto mientras se estiraba, adaptándose a su nuevo cuerpo. El Omnitrix modifica la programación cerebral del usuario, brindándole los instintos del alien en el que se convierte. Si desea saber qué hace, solo siga sus instintos. Ya veo, Eren miró su cuerpo, inseguro de qué hacer, comenzó a caminar de un lado a otro, pensando. Esto no duró mucho, puesto que sus piernas se sentían inquietas, Eren comenzó a caminar rápido, más rápido. Correr, él tenía que correr, el bosque era grande, podía correr mucho. Corrió tanto como podía, cuando correr se volvió repetitivo, comenzó a saltar entre las ramas, cualquier persona que pasara por el bosque en ese momento, veía un borrón azul pasando entre los árboles. La velocidad era todo en la mente de Eren, podía estar en cualquier lugar en cuestión de segundos, sin preocupaciones, sin mataduras. Él se sentía libre, sin previo aviso, el Omnitrix parpadeó en rojo, produciendo un sonido de alerta, Eren intentó detenerse al escuchar el sonido, solo para estrellarse con un árbol a no poder frenar a tiempo. Una luz roja lo envolvió, volviendo a su forma original, Eren se levantó, masajeando su cabeza tratando de aliviar el dolor producido al chocar, que acaba de pasar. Cuando el Omnitrix está en modo entrenamiento, solo se puede estar transformado durante 10 minutos. ¿Estuve corriendo por el bosque por 10 minutos? Pregunto sorprendido. Sí, oh. Eren decidió volver al punto de partida. Mientras tanto, volvió a interrogar al brazalete. ¿Por qué el Omnitrix es rojo ahora? El Omnitrix requiere 10 minutos para recargarse mientras esté en modo entrenamiento. ¿Cuándo termina el modo entrenamiento? Cuando domine las funciones primarias del Omnitrix se desbloquearán las funciones avanzadas. Entonces son 10 minutos de uso y 10 minutos de carga, y 10 aliens disponibles. Concluyó el Omnitrix. Eren se detuvo en seco y miro al dispositivo confundido. Tú dijiste que podía convertirme en miles de alienígenas, Cuestionó el niño. El modo de entrenamiento solo permite 10 aliens, sin embargo, eres capaz de almacenar copias genéticas de cualquier especie sapiente que te encuentres. Entonces son 11 transformaciones posibles, contando el error en el código genético, ¿verdad? Dedujo el niño. Incorrecto. El lado corrupto es demasiado similar al usuario como para valer la pena un cambio. O sea, me convertiría en una copia de mí. Básicamente, ¿cuál es el punto de la copia entonces? La copia genética se emplea para analizar e intentar descubrir posibles enfermedades en el código genético y un posible tratamiento fuera del Omnitrix. ¿Desea analizar la copia del código genético inestable? Sí, entendido, esto puede tomar unos minutos. Con eso, Eren siguió caminando en dirección al cráter para poder volver a casa desde ahí. Al llegar allí, descubrió que algunos de los árboles más cercanos al cráter estaban echando uno, ya que no se veían quemados, solo pudo suponer que el agua de los mismos se evaporó. Eren pasó por el costado del cráter, en dirección a su casa, Eren. Una voz muy molesta detuvo su caminata. Eren lentamente se volteó, asomando su cabeza por el cráter solo para ver el rostro enfadado de su normalmente sereno padre. Me puedo explicarlo. Una hora antes. Hager se lamentaba de muchas cosas, la muerte de su hermana Feya, la transformación de los restauradores del día en titanes junto a su esposa Dina, pero lo que más lamentaba, probablemente sea tratar de controlar a su hijo como sus padres lo hicieron con él. Es por eso, que decidió alimentar el deseo de libertad de Eren al igual que su curiosidad. Es debido a esto, que permitió que saliera tan tarde a ver las estrellas en lugar de irse a dormir. Lo que no se esperaba, era que al ir a buscarlo el niño no estuviese a la vista. Inmediatamente su preocupación por su hijo aumentó al ver una torre de humo formarse sobre el bosque cercano. Si bien era obvio que Eren no podía ser el culpable, era de suponer que él fue a investigar, sea lo que sea que causó eso, no podía ser bueno. Con eso, Gris volvió a la casa a buscar una linterna y comenzó a correr al bosque. Mientras avanzaba, pudo ver el camino de destrucción entre los árboles. Una vez llegó al final del camino, vio el enorme cráter causado por el Omnitrix. Su primer pensamiento fue un meteorito. Sin embargo, todo lo que vio dentro del cráter fue una carcasa esférica, similar a un caparazón. Decidió meterse a explorar, esperando encontrar rastros de su hijo. Tras una mejor inspección, pudo ver que la carcasa era claramente hecha por manos. Por un momento se preguntó si alguna de las naciones del exterior había enviado algo a Paradis con el fin de obtener información de alguna forma. Esa idea fue descartada. Sin embargo, después de todo, lo que sea que cayó no podía ser más grande que su antebrazo. Antes de continuar con su pensamiento, vio por el rabillo del ojo una sombra pasar por el costado del cráter e inmediatamente la reconoció. Eren. Grito, Eren y su padre se habían sentado sobre unos troncos, mientras Eren le explicaba sobre el Omnitrix. Déjame ver si entendí. Esa cosa dijo Grisa señalando al Omnitrix viene del espacio. Sí, es capaz de convertirte en monstruos. Aliens. Corrigió Eren. Sí, Aliens, y dices que también puede hablar. Cuestionó Grisa al niño. Si respondió Eren. Lisa respiró hondo. Todo lo ocurrido en las últimas horas lo tenía tenso. Aparentemente, la vida no era algo único de la Tierra, sino que existía en cada rincón del universo, como si de un libro de ciencia ficción se tratase. No solo eso, su hijo ahora tenía tecnología espacial. Fue entonces cuando la IA Omnitrix decidió hacer acto de presencia. La muestra de aún se ha analizado Resultados preliminares. El genoma de la muestra posee una conexión psicoenergética con los demás usuarios de la corrupción. Su origen parece ser un parásito reminiscente a una ayusigenia ubicada en la mitad del usuario. Grisa quedó en shock ante la repentina voz del brazalete de su hijo, no solo era cierto lo relatado por su hijo, sino que esa cosa también había aprendido sobre los caminos con solo una muestra de un eldiano, ni siquiera un cambiaformas titán, un eldiano común y corriente. Eren, por otro lado, estaba intrigado por lo había dicho el dispositivo, el concepto de conexiones telepáticas con otras personas sonaba como algo interesante, sin embargo, se preguntó por qué no se había dado cuenta antes, quizás dependa de algo externo, y no algo que él pueda controlar. Grisa se acercó a Eren un poco, con el fin de estudiar el brazalete más de cerca. Eren, ¿puedo ver eso más de cerca? Preguntó Grisa al Hegel menor. Claro, dijo este estirando el brazo. Grisa tomó el brazo de Eren, permitiéndole ver mejor el diseño del Omnitrix. Inmediatamente el Omnitrix cobró vida. Se ha detectado una falla en el código genético, desea reparar. Los ojos de Grisa se abrieron con una mezcla de miedo y sorpresa, si curaba el material genético, como lo había descrito Eren, el poder del titán de ataque y el fundador se transferirían a un recién nacido aleatorio en el peor de los casos. Antes de que Grisa lograra protestar, Eren lo interrumpió. Crea una copia y repara. Ordenó Eren, para desgracia, de su padre. Entendido. Eren es Antes de terminar la frase, Grisa se vio envuelto en una intensa luz verde. El hombre cayó de rodillas por el shock. Lentamente se volvió a sentar al lado de Eren. Su respiración era pesada. Lentamente recuperó la compostura para descubrir que de hecho se sentía bien. Papá. Grito preocupado. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Solo me sorprendió. Eso es todo. De hecho, se sentía mejor que nunca. En los últimos meses, la maldición de Emil le estaba advirtiendo que sus tres años estaban por terminar y que debía transferir al titán de ataque lo antes posible. Ahora, sin embargo, ahora se sentía 13 años más joven. La nueva muestra de Alm es compatible con la anterior. ¿Desea mezclar ambas fallas genéticas? Supongo, Eren aceptó, inseguro de lo que pudiera pasar. Entendido, las copias genéticas se combinarán. ¿Desea analizar el resultado? Si sí respondió Eren, permitiendo que el Omnitrix analice los cambios. Mientras Eren jugaba con el Omnitrix, Grisa pensaba en el mejor curso de acción, no solo tiene toda su vida por delante ahora, sino que gracias al Omnitrix Eren descubriría todo sobre el mundo exterior él solo. Por lo tanto, lo mejor sería contarle a Eren sobre lo que había en el sótano. El Omnitrix podía decirle a Eren todo sobre la biología titán, sin embargo, las lecciones de historia le caían en él. Hablando de eso, el Omnitrix terminó el análisis de la, de la muestra de ADM se ha La analizado resultados preliminares. La muestra parece contener las mismas habilidades que la versión anterior, sin embargo, la muestra posee la capacidad de convertir el homo sapiens contaminado en una versión más grande del mismo, esta forma se ve atada a un código de autodestrucción biológica que se activa al cumplir tres años de recibir la habilidad metamórfica. Esta autodestrucción parece atada a la conexión psicoenergética encontrada en la muestra anterior. El Omnitrix acababa de lanzar una bomba en la mente de Eren, mientras que Grisa estaba aliviado de que el Titán de Ataque y por asociación el Fundador no se hayan perdido. Espera, si Palpa poseía eso en su código genético, ¿quiere decir que ibas a morir en al menos 13 años? preguntó Eren, perturbado ante la mortalidad de su padre, el cual, de no ser por el Omnitrix, tendría sus días contados. Eso no es algo para preocuparse, el Omnitrix le quitó tanto la capacidad de transformarse como la autodestrucción biológica. Informó Raya, calmando a Eren. También se ha detectado una segunda habilidad, el control de la conexión psicoenergética. Esto confirma la teoría anterior de Eren, los poderes telepáticos eran extremos. Para Grisa, esto significaba que Eren podía usar el Fundador incluso sin sangre real. Si esto era cierto, Paradis estaría a salvo de cualquier ataque del mundo exterior. La copia genética difiere lo suficiente del código fuente como para poder usarse, una onceava transformación se ha unido a la lista disponible, para aportar pasos, se convertirá en la versión mayor de Homo Sapiens. Sin pensarlo, Eren activó el Omnitrix y se transformó. Para Lisa, esto fue una experiencia extraña, puesto que, en lugar de los rayos amarillos, fue una luz verde lo que cambió a Eren. Normalmente, para convertirse en Titán, uno debía causarse una herida y forzar la energía a salir de su cuerpo, formando así un cuerpo Titán. Sin embargo, para Eren era diferente. Cada célula de su cuerpo fue mutada en la forma Titán. En lugar de formar un cuerpo desde el cuello, todo su ser cambió. Para añadir a la extrañeza de la situación, en lugar de la desnudez, el Titán de Eren poseía un traje de cuerpo completo. El torso y los brazos eran blancos con una franja negra que corría desde el cuello hasta las piernas, las cuales eran totalmente negras. El Omnitrix, aún con su color verde, se encontraba en el hombro del Titán. Al darse cuenta de en lo que se había convertido, Eren entró en pánico. Era un maldito Titán. El niño grito, asustado de las implicaciones, decidió hacerse bolita en el suelo. La muestra de un titán venía de su padre. Su padre era un Titán. ¿Los titanes eran personas? Estas preguntas lo hubieran vuelto loco, de no ser por la presencia de su padre. Cuando se convirtió en fast Track, fue algo nuevo, no tenía nada en contra de él ni su especie. Los titanes, por otro lado, son la razón por la cual los humanos están dentro de los muros, el por qué cientos de miles murieron fuera de los muros. Estaba pavorizado por su transformación en titán. Gris ha comprendido esto y decidió calmar a Eren, se acercó a la cabeza se de Eren. Eren, cálmate. Ordeno Visa, tratando de hacerlo entrar en razón. Te explicaré todo esto. En el sótano está la respuesta, te lo diré todo cuando volvamos a casa. El portador del Omnitrix escuchó esto y se calmó, lentamente se sentó en el suelo. Mira, Eren, sé que no entiendes lo que pasa con los titanes, pero gracias al Omnitrix quizás seas capaz de utilizar la conexión con los titanes. Con eso deberías ser capaz de entender, explicó Visa, esperando que su teoría sea correcta. Decidiendo confiar en la teoría de su padre, Eren cerró los ojos y se concentró. Alguna conexión, energía, cualquier cosa, debía haber algo que lo activase. Entonces, sus sentidos se apagaron, no podía percibir nada que no fuera su mente. Al abrir los ojos, ya no estaba en el bosque, sino en un lugar repleto de arena. Era de noche y el cielo estaba estrellado, y en el centro de todo, un árbol hecho de luz. Los caminos, fuera del tiempo barra espacio, año, Eren solo pudo ver, asombrado por la belleza del lugar en el que se encontraba. A lo lejos, cerca del árbol, se encontraba una niña, color de pelo rubio, cortado sobre los hombros, usaba trapos gastados por ropa, y tenía los ojos cerrados. —¡Oye! ¿Dónde estamos? —Eren grito, tratando de llamar la atención de la chica. intentó acercarse, pero tras moverse unos metros, chocó con ganada. Confundido, el niño retrocedió, acercó la mano, descubriendo que un muro invisible bloqueaba su camino. ¿Qué es esto? Se preguntó, mientras trataba de forzar su camino a través del muro. Yo me rendiría si fuera tú. Dijo una voz detrás de él. El esfuerzo sería fútil, no estás listo para conocerla. Eren volteó, viendo ante él un hombre a finales de sus treinta con cabello blanco a los costados de su cabeza. Llevaba puesto un chaleco marrón y un abrigo blanco con hombreras, usaba un bastón y tenía gafas protectoras colgadas al cuello. Sin embargo, lo que más sorprendió a Eren fue su brazo derecho, el cual parecía hecho de metal. Llega justo a tiempo joven Eren. ¿Quién es usted? Pregunto desconcertado el niño. El hombre frente a él se limitó a sonreír. Oh, ¿dónde están mis modales? Soy el profesor Paradox, un viajero temporal. Es un placer conocerlo, joven Eren. Tenemos mucho de qué hablar, dijo el viajero sonriendo. ¿Hay algo que quieras saber? ¿Dónde estamos? Pregunto Eren al instante. Ah, directo al punto, ¿verdad? Paradox dejó salir una pequeña risa. Nos encontramos en lo que se conoce como los caminos, un lugar fuera del tiempo, unido a tu realidad. Aquí, todos los sujetos de Ymir se conectan. explico el viajero temporal. ¿Qué son los sujetos de Ymir? Pregunto Eren confundido por el nombre. Paradox suspiró apenado de no poder responderle. Desgraciadamente, joven Heidegger, no está en mi explicarte sobre eso. Después de todo, mis negocios son con el Omnitrix. Concluyó con una expresión seria. Los ojos de Eren se abrieron, en su mirada a su caso, tratando de localizar el Omnitrix. Para su sorpresa, el dispositivo no estaba allí. ¿Dónde? Eren iba a entrar en pánico, lo que aparentemente era el dispositivo más poderoso del universo. Ya no estaba. No es necesario desesperar, no tienes el Omnitrix porque ya estás transformado. Explico Paradox. Como sabes tanto sobre el Omnitrix? Todo a su tiempo, pequeño cazador Primero déjame contarte la historia del portador del primer Omnitrix. La sonrisa de Paradox agrandó mientras sacaba un reloj de uno de sus bolsillos, o debería decir, mostrarte. Eren miro confundido al profesor, el cual se limitó a oprimir los botones de su dispositivo. Como por arte de magia, un holograma se proyectó del reloj. Eren miro con asombro como las imágenes del holograma cobraban vida. Ahora, le recomendaría que se sentase joven Jaeger, esto tomará un tiempo. El niño cumplió, viendo como en el holograma se veía un niño de su edad usando una remera con una línea negra. Eren se dedicó a mirar, por lo que parecieron horas, fragmentos de la vida de Ben. Por desgracia, no pudo ver muchos de los aliens, después de todo, según dijo Paradox odiaría arruinar la sorpresa. El profesor solo le mostró lo suficiente como para comprender al Omnitrix, al igual que la situación en la que se encontraba. Entonces, ¿mi universo no posee vida fuera de la Tierra? Preguntó Eren decepcionado. No me adelantaría, joven Eren. Si bien no existen los Galvans o los Tetramans, tu universo sigue siendo tan grande como el mío. ¿No descartaría que exista vida más allá de tu punto azul? Eren sonrió ante la idea de descubrir especies desconocidas incluso para el Omnitrix. ¿No vas a quitarme el Omnitrix, verdad? Pregunto preocupado Eren. Descuida. Benjamín ya consiguió un reemplazo para el Omnitrix. No te preocupes por eso. Eren suspiró aliviado. Paradox reviso reloj otra vez se hizo una mueva. Desgraciadamente, se nos acabó el tiempo. Me temo que nuestra pequeña reunión se acabó. Esto entristeció a Eren, aún tenía muchas preguntas para Paradox, y tenía que quedaran sin respuesta. Al ver el predicamento del niño, el viajero sonrió. No se preocupe, cazador, nuestros caminos volverán a cruzarse. Paradox le aseguró al niño. Entiendo, gracias por mostrarme esto, Paradox. Eren agradeció. Antes de que te vayas, un consejo. Jugar con el tiempo solo está reservado para los tontos y para los inmortales. Con eso, Eren se desvaneció en un luz verde. Paradox, ahora solo, camino a través del muro invisible, en dirección a la misma chica de antes. El doctor se agachó, dándole una mirada de lástima a la niña. Tu tiempo se agota. Pronto serás libre. Con eso, Paradox se retiró de los caminos, mientras Mir permanecía inamovible. Capítulo 3. Este universo en el que vivimos. Distrito Shigansina, interior del Muro María, año 845. Derisa vio como su hijo, ahora en forma titán, se encontraba sentado, descansando contra un árbol. Él era consciente que de poseer acceso total al fundador Eren, ya había vuelto a la realidad, puesto que, por lo que él sabía, en el reino de los caminos el tiempo no era una constante. Fue debido a esto que la tardanza de Eren era preocupante. Mientras esperaba al regreso de Eren al mundo terrenal, decidió prestar atención al propio titán. Su forma era definitivamente rara, incluso para los estándares de un titán. Además de la obvia falta de labios, sus mejillas se fusionaban con sus dientes, mostrándolos por fuera. Poseía orejas puntiagudas, dándole una apariencia élfica. Por último, su cabello descontrolado hacía ver como un ser salvaje. Su cuerpo estaba cubierto por lo que parecía ser un traje de cuerpo completo. Eso fue claramente hecho por el Omnitrix. Desde lejos parecía ser un material normal, pero un análisis más de cerca revela una textura casi plástica que se pegaba al cuerpo como una segunda piel. Los pensamientos de Grisa se vieron interrumpidos cuando el titán comenzó a moverse. Los párpados de la bestia se abrieron de golpe, sus penetrantes ojos verdes se enfocaron en su padre. Eren, dime qué pasó, qué viste, preguntó Grisa consciente de la incapacidad de Eren para hablar, esperaba que éste se convirtiera a su forma humana. Mucho, vi muchas cosas allí, dijo Eren pese a su falta de labios, solo moviendo la mandíbula. Por supuesto, esto sorprendió a Grisa. Después de todo, el titán de ataque carece de la capacidad de hablar y no parecía tener control del fundador. ¿Cómo eres capaz de hablar? Finalmente preguntó Lisa. Eren se dio cuenta de que no necesito mover la mandíbula para comunicarse, pese a haber utilizado las cuerdas vocales del Titán. Eren tardó un momento en darse cuenta de lo que hablaba su padre. Tocándose la cara pudo sentir las anomalías en su estructura facial, como si leyera su mente. El Omnitrix cobró vida en el hombro de Eren, listo para responder a cualquier duda que tenga su usuario. Con ayuda de la base de datos de Adam Guardado, el Omnitrix crea una copia casi perfecta de la especie. Por tanto, suele crear rasgos que son casi imposibles para un individuo normal de la especie. Esencialmente, lo convierte en el pináculo evolutivo de la especie. Con una incógnita ahora respondida, el médico continuó su interrogatorio. Por casualidad ¿viste a alguien? Si bien no pudo emplear sus poderes como fundador, era obvio que logró entrar en los caminos a voluntad, por lo tanto, cabía la capacidad de haberse encontrado con la fundadora original. Encontré una persona, pero no podía acercarme. Fue como si una fuerza me impidiera contactar con ella. Eren explicó. Esto fue lo que Grisa estaba esperando, pese a lo increíble que pareciera ser el guasalete, sería ingenuo pensar que podía sortear la regla biológica del titán, pero había alguien más. Esto sorprendió a Risa, su mente corrió, pensando en posibles personas capaces de interactuar con los caminos sin la necesidad de poseer al fundador. La única posibilidad sería un cambio a formas con sangre real. Él no quería ni pensar en las aterradoras connotaciones de alguien en Marley, siendo consciente de la existencia de Eren. Eren continuo, es de otro mundo, como el Omnitrix. La atención de Risa volvió a su hijo. Me explico todo lo necesario sobre el Omnitrix, aprendí sobre el mundo del que proviene, es demasiado como para explicarlo ahora. El niño se destransformó, reemplazando a la titánica figura con el niño de 10 años. El niño se acercó a su padre, tratando de reacostumbrarse a su forma más pequeña. El silencio se sirvió sobre el dúo. Lewis trataba de encajar toda la información en su cabeza, no solo existía vida en el espacio, como si de un libro de ciencia ficción se tratara. Eren por otro lado, dentro de su mente infantil, estaba enfocando su mente en otra cosa, Atlas. Gritó el niño, asustando a su ya estresado padre. ¿Qué? Preguntó el adulto sorprendido. Cada especie de Omnitrix tiene su propio nombre como especie. Explicó el menor, sin embargo, también posee el nombre propio. Por ejemplo, nosotros somos humanos, pero nos llamamos de distintas formas para diferenciarnos. Es por eso que llamaré a mi titán Atlas. Nombre clave aceptado. Atlas. Ya veo. Respondió Grisa, dudando de la decisión de Eren de renombrar a su titán sin entender de todo el nombre. Porque ese nombre eren. El Omnitrix salto, dando uso a su función de enciclopedia. Atlas, mitología. En la mitología griega, Atlanteo Atlas era un joven titán al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombros el cielo. Era hijo de Happe y ninfa, Clímena y hermano de Prometeo, Epimeteo y Menecio. Y Higino, sin embargo, lo hace hijo de Gea y Terugano, aunque el texto del prefacio, donde hace esta afirmación, está algo corrupto. Fue el padre de las Esperides, Esperis, Mera, las Iades, Calipso y las Pleiades. Ah, más información para sobrecargar la mente, Grisa. ¿Su mundo tiene deidades reales? Grisa, dándose cuenta de lo tarde que era ya, decidió que lo mejor sería regresar a casa. Eren, será mejor que volvamos. Le dijo Grisa al niño, cuya respuesta fue a sentir. Cuando volvamos, te mostraré lo que escondo en el sótano. No te preocupes por dormir, le diré a tu madre que te deje dormir esta tarde. Eren sonrió ante la idea de saber lo que se encontraba en el sótano, eso y el dormir esta tarde. Interior de muro María, Casa Hager, año 845. Los dos exeldianos se encontraban en el sótano, sentado uno enfrente del otro. En la mesa se podían apreciar los diarios de grisa sobre el mundo exterior. Eren analizaba todos los detalles de la habitación, asegurándose de recordar todo. Ahora que se encontraban en un lugar tranquilo, Grisa decidió que Eren debía contarle detalle lo que sabe sobre el Omnitrix y utilizar eso para explicarle con mayor facilidad lo que existe tras los muros. Eren explicó detalle todo lo que pudo sobre el Omnitrix, al igual que el propio mundo del que procede el mismo. Por supuesto, la información de Eren trajo a reducir la verdad sobre el Omnitrix no solo es otro mundo, sino una realidad completamente diferente. Posteriormente, Grisa le contó todo sobre el exterior a Eren, manteniéndolo lo más apropiado para un niño como sea posible. Pasando por su vida como ciudadano de segunda en Magley, hasta cosas más simples como la existencia de tecnología avanzada fuera de la isla, claro que eso fue menos sorprendente. Por supuesto, también tuvo que explicar por qué no le pudo contar a nadie sobre la sociedad fuera de los muros. Mismos motivos por los cuales decidieron mantener el Omnitrix en secreto, salvo por Armin y mi casa, a quienes sería imposible no contarles. Con la mente de grisa ya sobrecargada de información difícil de concebir, este decidió que lo mejor sería enviar a Eren a la cama y pensar esto con la mente fría. Si realmente quieres contarle todo a mi casa y Armin, tráelos a ambos mañana, Armin puede quedarse si quieres. Ahora, será mejor que vayas a dormir, sí. Eren asintió, para luego retirarse por las escaleras. Estando solo ahora, pudo pensar mejor en lo dicho por Eren, con ayuda del Omnitrix. Tecnología más allá de la del mundo exterior, una sociedad globalizada capaz de obtener cualquier información en cuestión de segundos, una tasa de natalidad tan grande que llega a ser un problema en algunas partes del mundo, criaturas de otros mundos siendo una parte íntegra de la sociedad. Además, también está la obvia paz de la que disfruta ese mundo. Las guerras por temas raciales eran mínimas comparadas a este mundo, claro que existen, pero son mal vistas por la mayoría de países desarrollados. Mientras procesaba todos los cambios que venían con la existencia del Omnitrix en su propio mundo, se dio cuenta de un detalle mayor. El llano era el titán de ataque. No borra eso, ni siquiera es el llano ahora. Se derrumbó sobre la mesa, una bola de sentimientos contradictorios se arremolinó sobre su mente. La maldición de Ymir ya no pesa sobre sus hombros. Su mortalidad, o más bien la falta de la misma, era abrumadora para el ex -titán. Sería capaz de Player en crecer, podrá envejecer junto a Carla. Su vida no va a acabar en el transcurso de este año. Su tiempo ahora era una realidad. Los extremos del labio de risa se contrajeron en una sonrisa. Podía sentir como sus ojos se humedecían, lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas, la pequeña sonrisa en sus labios se empiló, dentro del sótano aislado la risa de Lisa sonó desde el interior de su ser. Una vez se calmó, pensó que el mejor camino a seguir era planificar para un futuro en el cual él podía vivir ahora, Mientras Lisa pensaba en su futuro, Eren se escabullía por la casa tratando de no despertar a nadie. Él sabía que su madre no pararía de regañarlo por quedarse despierto tan tarde y que en casa probablemente se no le haría nada más allá de preocuparse y decirle que se duerma. Le diría a su madre que se quedó despierto e igual lo regañaría. Eren tratando de hacer el mínimo ruido posible. Se desplomó en su cama para poder dormir de una vez. Pese a la tosca figura que poseía el Omnitrix, él mismo no se puso en el camino al momento de posicionarse para descansar. Eren se despertó confundido al sentir la luz sol en su cara. Normalmente la luz no llega a su cuarto hasta pasado el mediodía. Se estiró a un somnoliento, notando un peso extraño en su muñeca, al mirar su brazo y ver el Omnitrix recordó los sucesos de la noche anterior. Con la realización de que lo ocurrido anoche no fue un sueño, el chico se cambió, asegurándose de esconder el Omnitrix con la manga y bajó con la esperanza de desayunar. Una vez abajo, se encontró a su madre cocinando, sentado en la mesa. Se encontraba a su padre leyendo el diario, y mi casa no estaba a la vista. Buenos días, saludo el niño a un somnoliento, Así que te a levantarte. Su madre le respondió sin mirarlo. No sé qué estuvieron haciendo anoche, pero la próxima vez que te quedes despierto tan tarde te despertaré. Mi bien salga el sol, ¿entendido? Sí, sí. Lo siento. Eren se dio cuenta de la ausencia de mi casa dónde está mi casa. Fue su padre quien respondió fue a buscar leña mientras dormías, debería llegar en cualquier momento dijo mientras cambiaba la página, puesto que se levantó tarde, Eren tuvo que esperar al almuerzo para comer algo. Poco después llegó a mi casa, quien entró con el doble de madera de lo normal, parte de él se sintió algo culpable, puesto que se vio obligada a recolectar más madera de lo normal sin él, por otro lado, él estaba seguro que ella podría haber recogido más si lo quisiera. Ya volví dijo con voz monótona mientras deja la madera a un lado, al menos alguien es capaz de hacer sus quehaceres. Carla remarcó, dándole una mirada acusadora a Eren, la cual fue de vuelta por una sonrisa avergonzada. La matriarca Jaeger se volteó a la niña y sonrió, "Siéntate, cariño, la comida ya está lista." La niña asintió, sentándose junto a Eren. Él mismo se movió un poco, dándole espacio para sentarse. Después de comer, los niños salieron de la casa con la idea de buscar algo que hacer. La ciudad de Shiganshina era tan pacífica como siempre. La zona comercial de la ciudad estaba abarrotada, mientras que la zona residencial era tranquila. Los niños se aventuraron por las calles, dirigiéndose al hogar de su amigo Rubio. Durante su recorrido, el dúo divisó un grupo de niños mayores golpeando a otro. Al mirar más de cerca, se pudo apreciar que se trataba de Armin. Ambos se apresuraron con la intención de luchar por su amigo. La pandilla se dio cuenta de cómo Eren se apresuraba a defender a su amigo. Sin embargo, al ver que estaba acompañado por mi casa, el grupo decidió correr. Mejor que huyan cobardes. Eren les gritó mientras ellos corrieron. Hey, gracias por eso, chicos. Armin les agradeció mientras sacudía a la tierra de su cuerpo. Saben, ustedes se quejan de cómo me lanzó a las peleas, pero Armin se mate en más problemas que yo en Comento en Roma, Armin se rió un poco mientras se rascaba la nuca, mientras mi casa se limitó a sonreír. El trío camino por las calles de la ciudad charlando sobre todo y nada. Lo digo en serio, no puedes permitirte ser golpeado por esos patanes todo el tiempo. Tienes que aprender a defenderte. Eren le dijo a su amigo, preocupado por las golpizas constantes de a su amigo. Ellos me golpean porque no pueden defender sus ideas, por lo tanto, su única forma de ganar es la violencia. Si peleara les estaría dando la razón a ellos. Razón al el rubio. Eren lo miro de forma inexpresiva, te entiendo, pero ellos no quieren argumentar, solo quieren tener la razón. Argumento. Eren tiene razón, no debes permitir que te golpeen tanto. Mi casa estuvo de acuerdo. No entiendo cómo pueden ser tan cerrados, solo queremos ver el exterior. Al menos déjenos soñar. Dijo Eren con enojo en su voz, susurrando la última parte. El tema murió en ese momento, dándole pie a una nueva conversación. Armin, siempre observando el mundo a su alrededor, notó un bulto en la muñeca de Eren. ¿Qué es eso en tu brazo? Preguntó curioso el rubio. En nada. Dijo el niño defensivamente. Eren se sorprendió, pensó haber escondido bien el Omnitrix, sin embargo, su amigo fue capaz de ver el brazalete al instante. Mi casa se movió a su lado, agarrando el brazo de Eren en un instante para poder examinarlo. Por fortuna la calle estaba desierta en ese momento, por lo tanto, ningún transeúnte vería el dispositivo por error. Sus dos amigos estaban atónitos por el alienígena diseño, nunca mejor dicho, de lo que ellos creían era un simple brazalete. ¿De dónde de esto? Eren. Pregunto, mi casa confusa. Oh, Emeren tuvo que pensar en una excusa rápido. Ayer no podía dormir y como papá estaba despierto pasé un rato con él. en un momento bajó al sótano y me dio esto. Tiene un diseño muy extraño, afirmo. Armin, mi casa asintió de acuerdo. Sí, tiene una historia detrás. Papá puede contarla. Eso suena bien, Armin concordó con la idea. Casi lo olvido. Papá dijo que si quieres puedes quedarte en casa. Hace mucho que no hacemos una pijamada. Podría contártelo entonces, Armin se emocionó. ¿De verdad? Armin dijo emocionado. Los dos niños fueron amigos desde que tenían memoria, por lo tanto, estaban acostumbrados a dormir en la casa del otro. Sin embargo, últimamente fueron incapaces de hacer tiempo, ya sea por el padre de Eren viajando al interior o el abuelo de Armin necesitándolo en casa. Vamos, podemos ir ahora. El niño dijo sonriendo. Espera, tengo que preguntarle a mi abuelo. El trío se dirigió a la casa de Armin. Al llegar, vieron al abuelo a descansando en una silla frente a su casa. Su sombrero amarillo tapaba sus ojos, impidiendo ver si se estaba relajando o si estaba dormido. El chico rubio se apresuró a su abuelo, el cual se sorprendió ante la repentina aparición del niño. Armin, ¿qué pasa con el alboroto? El adulto levanta la vista, viendo a los dos amigos de su nieto. Eren, mi casa, hace tiempo que no los veo. Buenas tardes, señor Eren saludo. El abuelo de Armin levantó la ceja. ¿Reconozco esa mi ala, ¿qué quieren de mí? El abuelo de Armin ya estaba familiarizado con la personalidad de Eren, por tanto, él sabía que el comportamiento educado de Eren no es natural en lo absoluto. Queremos saber si Armin puede quedarse a dormir. Mi casa dijo, yendo directo al punto. El adulto frunció el ceño, pensando si debería dejar a Armin ir. Abuelo, por favor. Armin lo miró intensamente. El anciano suspiró. Está bien, puedes ir, dijo con una sonrisa. Con el visto bueno del adulto designado, el grupo de grupo salió emocionado en dirección a la residencia Hager. El anciano los vio girar en la esquina. 3. 2. El grupo volvió con la cabeza gacha. Olvidamos tomar las cosas de Armin, dijo Eren mientras seguía a Armin a su casa. El arribo más viejo se dio viendo las payasadas de los niños. Volviendo a la residencia Hager, el rubio se había instalado en la habitación compartida de Eren en mi casa. En dos opuestos de la habitación se encontraban dos camas pertenecientes a los residentes más jóvenes. Debajo de la ventana se encontraba una cajonera, por último, en el centro se encontraba un saco de dormir perteneciente a Armin. Actualmente Risa se encontraba en el sótano, planificando lo que debería decirles a los amigos de Eren para que no se vean sobrecargados con la información. Satisfecho, Risa se dirigió a la habitación de los niños, los cuales se encontraban sentados en el piso charlando. El adulto entró a la habitación llamando la atención del tío. Armin saludó al adulto y le agradeció por permitirle quedarse por la noche. El Jaeger mayor sonrió. No es ningún problema, me alegro de que Eren tenga amigos en los que puede confiar. El rubio sonrió. ¿Qué pasa con el brazalete? Mikasa preguntó abruptamente, haciendo alarde de su falta de tacto. ¿En serio? preguntó Brisa, reconociendo la excusa perfecta para llevar a los niños al sótano. Si respondió Armin. Muy bien, vamos al sótano entonces. Los ojos de Mikasa y Armin se abrieron como platos, sorprendidos por la revelación de que verían el sótano. ¿Eh, de verdad? Exclamó el rubio, sorprendido y emocionado a partes iguales ante la perspectiva de descubrir los misterios del padre de Eren. Claro, Eren ya lo sabe, y él se los contará a ustedes si no les digo, yo los dos niños miraron a Eren en busca de respuestas, debido a que no sabían que Eren ya vio el sótano. El niño sonrió, ya consciente de lo que se encuentra allí. Quería que sea una sorpresa, dijo con una sonrisa tímida. El trío sigue al adulto al sótano, con la idea de conocer la verdad de los muros y la intrínseca historia del Omnitrix. Un tiempo después, el grupo se encontraba sentado alrededor de la mesa, Armin estaba con la mirada perdida, teniendo dificultad procesando todo lo dicho por risa. Mi casa no se encontraba mejor, sin embargo, debido a su naturaleza histórica, su confusión era más disimulada. Señor Jaeger, esto es demasiado. Armin sentía que su cabeza se partía al pensar en las implicaciones, sentimientos que compartía con mi casa, la cual parecía haberse apagado totalmente. Es mucho, lo sé. Pero es totalmente cierto. Respondió Eren en lugar de su padre. El formas, levantó la manga, mostrando el Omnitrix en todo su esplendor. Ahora que los dos amigos tenían el brazalete de cerca, podían apreciar el intrínseco diseño del dispositivo. Grisa permitió que Eren continuase desde aquí. Miren, primero tengo que presionar esto el portador explico. El niño oprimió el pequeño botón cercano a su cuerpo, levantando el dial. Sus dos amigos miraban de cerca el objeto. Luego giro esta otra cosa para poder elegir una forma. Comenzó a girar el disco, buscando la transformación perfecta para introducir a sus amigos a los aliens. Una vez conforme con su elección, Eren continuó su explicación. Ahora solo tengo que apretarlo y... Una poderosa luz verde iluminó la habitación, cambiando al niño en un segundo. El rubio y la niña miraron el lugar de Eren para descubrir que su amigo no se encontraba allí, Eren. Los jóvenes gritaron ante la desaparición de su amigo. Lisa también se sorprendió, esperando ver alguna de las criaturas de Eren. Oye, por aquí. Llamó una voz aguda antes de que el duro entrara en pánico. Por encima de la mesa se encontraba una criatura anfibia gris. ¿Eres tú, Eren? El rubio preguntó a la criatura. Por supuesto que soy yo, Armin. ¿Quién sería si no? preguntó el galván disgustado ante la pregunta estúpida. El rubio se sorprendió por el tono enojado. ¿Entonces eres una alien ahora? Armin preguntó, recomponiéndose del shock. Afirmativo. Como ya les he mencionado anteriormente, soy capaz de alterar mi propio ADN a cualquier especie del universo, siempre y cuando posea acceso al código genético de dicho organismo. Mi casa lo miro desconfiada. Actúas distinto, hablas raro, afirmo, Lackerman. El galván se volteó a la asiática. Esa es una obviedad. La transformación afecta no solo mi fisonomía, sino también mi capacidad neuronal. Eren confirmo. Sin embargo, pese a los cambios provocados en mi ser, mi manera de ver el mundo se encuentra inmutable. El Omnitrix no altera a mi persona, sin embargo, me permite experimentar el mundo desde otros ángulos. Armin respiró hondo, intentando comprender todo lo aprendido hoy. Entonces, estamos en una isla llamada Paradis. La humanidad no está confinada a los muros. De hecho, el resto del mundo está avanzando más allá de lo que podemos entender. Los titanes son humanos, mejor dicho, un linaje específico del cual todos en la isla somos parte. Y el mundo exterior nos odia por algo que nuestros antepasados hicieron. Me temo que sí, dijo Grisa, rompiendo su silencio. Y luego está el Omnitrix, contigo el rubio viene de otro universo y puede transformarte en cientos de aliens y además te permite convertirte en un titán. Esa es una reducción enorme de los hechos, pero si eres confirmo. Y cada especie tiene su propio nombre y apodo, ¿verdad? Continúa el rubio. Precisamente el galvan asintió a esta especie, por ejemplo, es un galván del planeta Galvan Prime. Su alias es Grémater. La cena está lista. La conversación fue detenida en seco con la llamada de Carla. La luz verde envolvió a Remater, siendo este reemplazado por Eren. Eren les contará más el mismo luego, por ahora, vamos a comer. Grisa informó. El trío asintió, siguiendo al adulto arriba. Sin que el grupo sea consciente, el destino de su mundo se vio alterado más allá de sus límites preestablecidos. La llegada de Omnitrix a su mundo podrá traer una nueva esperanza, no solo dentro sino también fuera de los muros.